Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo compartir un recurso realizado con Excel Learning Online en Claro. Nos identificamos en Escolarium y nos vamos a la sección Contenido. Aquí, una vez que hayamos trabajado nuestros recursos en Excel Learning, lo hayamos modificado, creado, añadido actividades, etcétera, etcétera, vamos a ver que lo podemos encontrar nuestro banco de contenidos por ejemplo si yo quisiese compartir eh, un recurso cualquiera este mismo por ejemplo de aquí me colocaría con el cursor sobre él y haría clic en el icono de compartir me ofrece la posibilidad de copiar el enlace compartirlo en facebook en twitter y en claro la opción que voy a tomar es compartirlo en claro esta opción me va si estoy identificado en el navegador con la cuenta Google. en este caso de Ducarex, me va a dar la opción de elegir la clase en donde quiero compartirlo. Por ejemplo, voy a compartirlo en mi clase de Primero de primaria. Y también me va a dar la opción de qué es lo que quiero hacer. Eh, si es un recurso, por ejemplo, de contenidos, eh, podría hacer eh, un material o, por el contrario, poder sobre el recurso crear tarea o hacer una pregunta después de compartir el recurso o un anuncio. Por ejemplo, voy a crear una tarea. Hago clic en seleccionar tarea y hago clic en ir. Pues bien, aquí eh, se me abre directamente eh, la opción de crear tareas en Classroom. Pondríamos el título, tarea, una serie de instrucciones. Seleccionaría si quiero calificarlo o no y la calificación y de igual forma si lo quiero mmm, con una fecha de entrega a tope y si lo quiero colocar en un tema de los que ya tengo creado en, en, en mi clase. El cosa vamos a tener que tener en cuenta ...que este enlace que se nos crea aquí... Eh, ...nuestros alumnos podrán hacer clic en él... ...y ver los contenidos o las actividades... ...que nosotros le estamos poniendo... ...en el recurso creado con Excel Array Online... ...pero para acceder a él va a ser necesario... ...que conozcan su usuario y contraseña de Rayuela. ...con lo cual eh, debemos tenerlo en cuenta previamente... ...y debemos saber que nuestros alumnos lo controlan... ...lo conocen y no se les olvida de manera asidua... ...con lo cual, eh, excepto saber esto... El resto será un contenido al que tendrán acceso, pero eso sí, sabiendo y recordando, porque así se lo va a solicitar el usuario y contraseña de Rayuela. Crearíamos la tarea y ya estaría.